La primera, la primera salvedad que quería hacer era que quizá dentro de este curso de verano y todavía más dentro de esta mesa redonda, con las intervenciones bueno, pues que, que están con un tiempo reducido, no puedo entrar, lo que me gustaría, en la cuestión de por qué habría que ponerse a buscar alternativas. Creo que se ha hecho en las sesiones que, que han precedido a esta y que yo, desgraciadamente, me he perdido este año eh, y simplemente pasaré, pasaré muy encima pero creo que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar y bueno, es algo que tanto Adrián como yo hemos hablado en, en muchas ocasiones. También dentro de, de la academia, por supuesto también dentro de la filosofía y en la sociedad en general, creo que hemos eh, vivido en los últimos decenios un estrechamiento ¿no? del mundo dentro del que podemos pensar. Se da por hecho, como decían los dos ponentes anteriores, que no hay más alternativa y eh, que quizá lo que lo mejor que podemos hacer es plantear algunas reformas que sin duda hacen del, del capitalismo mejor o peor más redistributivo o menos redistributivo pero creo que es necesario afrontar esa pregunta difícil sobre todo después del colapso de la unión soviética y ya en los últimos años como hicieron muchos autores antes y es si puede existir un socialismo económicamente viable que no tienda a una concentración autoritaria del poder no esta pregunta literalmente eh, la plantea eh, David Sveikart y yo creo que además hay que añadirle una segunda parte a la pregunta que la hace todavía más complicada de contestar es y que además lo haga, ese socialismo económicamente viable, que además lo haga dentro de los límites del único planeta que tenemos. Estamos pidiendo ya muchas cosas. Esa alternativa que tiene que ser democrática, tiene que eh, ser sostenible y eh, que muchos eh, intentaríamos que no fuese... Eh, que no cometiese los mismos errores que el capitalismo. Entonces, bueno, esa sería brevemente una, una introducción a por qué me puse en determinado momento y por qué creo que estamos todos eh, en, en el grupo de investigación y no solo, buscando esos, esos horizontes, esas alternativas o cómo hacer esas, esas transiciones. Quería citar eh, a Schweikart cuando dice «Ya no podemos seguir creyendo que la abolición de la propiedad privada derivará automáticamente en una sociedad justa, y añadiría que tampoco estamos cerca de esa propia eh, abolición de la propiedad privada, así que ten, tenemos que empezar por por algún sitio y eh, el modelo que os voy a presentar de forma muy breve, eh, que es una de las alternativas... Y una de las alternativas de socialismo autogestionario con mercado, entre otras, también que, que hay, es la de la democracia económica siempre en el marco de, de este autor. ¿no? Es una teoría política y económica que describe un modelo de organización eh, completo eh, a nivel político y económico para una sociedad compleja. Es cierto que no está pensado específicamente para un país, aunque se nota mucho, ...que sí está, está hecho desde la óptica de un país occidental y, y como pa, podría ser Estados Unidos... ...y en muchos casos eh, Europa, pero no está pensado espe específicamente para, para un país. La democracia económica, frente a lo que algunos han dicho, no es sólo una teoría económica... ...que aspire a mostrar la viabilidad económica de un modelo con determinadas características, por supuesto que lo es... Pero no es solo eso y tampoco es una formulación estilizada de algunos experimentos exitosos del siglo XX, aunque se apoye en ellos. Por ejemplo, Svaikar, eh, eh, uno de, de los ejemplos que toma es los inicios del grupo Mondragón, la cooperativa eh, Mondragón con la idea de las cajas laborales, eh, la caja laboral, por ejemplo, o... ...que sucedió en, en Yugoslavia durante unos años de periodo autogestionario. Tampoco la democracia económica se puede reducir a esos ejemplos, aunque los cite. Y eh, tampoco es simplemente un rechazo a la economía de planificación centralizada de la Unión Soviética... ...aunque sin duda bebe de esos debates eh, que de muchos socialistas en Occidente que necesitaban plantear una alternativa que respondiese a, a unos objetivos de justicia e igualdad, pero que no conllevase la burocratización eh, extrema. Entonces, eh, estaría compuesto básicamente de tres instituciones, aunque el modelo desarrollado de la democracia económica lleva muchas más. Eh, la primera de ellas sería, como habéis visto por el título de la charla, el, el control obrero o la autogestión a, a forma de, en forma de cooperativas de las empresas. En segundo lugar, eh, habría una economía eh, de mercado de, donde los bienes eh, y servicios se comprarían y venderían y los precios estarían determinados por la, por la ley de la oferta y la demanda, aunque con alguna limitación, en la que tampoco podré entrar hoy. Y finalmente, eh, el control de, habría un control social sobre la, sobre la nueva inversión. Ahora voy a ahondar brevemente en cada uno de, de ellos. La, la autogestión de los trabajadores lo que pretende es poner fin al carácter de mercancía de la fuerza de trabajo y a la alienación consiguiente. El mercado constituiría un freno al exceso de centralización y de burocracia. Y el control social de la nueva inversión sería un correctivo para el mercado eh, pensado para mitigar la anarquía de la producción capitalista. El primero de ellos, y bueno, ya entrando en el, en el centro de lo que quería contar hoy, los trabajadores serían responsables absolutamente del funcionamiento de la organización del trabajo la disciplina interna eh, la cantidad de la producción la forma de reparto de los beneficios eh, las decisiones estarían tomadas por la forma una persona un voto de forma democrática si la empresa fuera muy grande podrían, los trabajadores podrían decidir si quieren delegar en un consejo eh, general y hacerlo de forma representativa o no Cualquier cargo sería revocable, bueno, una estructura cooperativista como, como conocéis. Pero las, eh, una de las especificidades del modelo de, de Sbikar es que los medios de producción, aunque sean gestionados por los trabajadores de la fábrica de, de una empresa determinada, son propiedad colectiva de la sociedad. No son propiedad de. De, de la cooperativa en sí, aunque la gestionen, y tampoco son propiedad del Estado, son propiedad colectiva de la sociedad. Y esta diferencia, eh, también respecto al capitalismo, eh, como sabemos, introduce una serie de cambios que yo diría que son estructurales y que van más allá del plano económico. Y uno de ellos es que para salvaguardar esta suerte de bien común que para Esbaica representan los medios de producción. Eh, habría una ley por la que el valor de las reservas de capital de una empresa se tuviera que mantener intacto y para cumplirlo cada empresa debería tener eh, un fondo de amortización que podría usar bueno, para reposiciones o para adquisición, para ampliación de, de capital, de forma que en ningún caso, eh, ni siquiera en una situación en la que una empresa tuviera dificultades económicas, eh, pudiese perderse parte, de, parte del capital, ya que es de, de toda la sociedad. ¿no? Es una suerte de, de bien común, como decía. Estas empresas cooperativas comprarían sus materias y venderían sus productos en el mercado y, por supuesto, competirían entre ellas eh, tratando de conseguir beneficios, pero... Aunque sea la misma palabra, los beneficios en, en la democracia económica serían muy distintos a los beneficios que busca una empresa dentro, de, dentro del capitalismo. Y esto eh, se debe a que en la democracia económica las empresas intentan maximizar la diferencia entre el total de ventas y el total de costes no laborales. Es decir, en la democracia económica el trabajo no es un factor de producción más como la tierra y el capital dice literalmente el trabajo no es una mercancía en absoluto ya que el trabajador desde que entra en una empresa es un miembro con derecho a voto y a una participación determinada en los beneficios netos es cierto que no hay obligación ni una definición previa eh, de cómo van a repartirse esos beneficios un grupo de trabajadores en una cooperativa podrían decidir eh, Igualdad en el reparto, pero también podrían decidir remunerar mejor eh, a los, los trabajos más difíciles o aquellos que refieren, requieren más años de formación. Por ejemplo, había muchas formas. Una de las características centrales, en las que no, no puedo más que mencionarla por encima, del modelo de democracia económica es que no pretende ser ninguna receta que haya que seguir paso eh, tras paso y por supuesto contempla eh, las distintas formas en las que podría plasmarse distintos grados en sociedades muy distintas y la tercera institución eh, pasando muy, muy rápido por, por las anteriores es el control social de la inversión y este rasgo tiene una relevancia tremenda para, y supone un cambio cualitativo respecto al funcionamiento de la inversión en el capitalismo eh, Zweigart nos muestra cómo las dos funciones que el mercado tiene en el capitalismo, en la, y van de la mano, en la democracia económica se independizan. Por tanto, el, el reparto de bienes y recursos sí correría a cargo del mercado en su propuesta de democracia económica, pero el mercado no se encargaría, además, de determinar el, el ritmo y el curso del desarrollo futuro. Es decir, la democracia económica lo que no habría, lo que desaparecería sería el mercado del dinero de ahorradores e inversores privados que determinen un tipo de interés. Más bien al contrario, estos los fondos de inversión se generarían y también se concederían a través de procesos democráticos. Vamos a ver ahora en, en primer lugar, no sé cómo voy de tiempo. Vale, vale. ¿Cómo se generarían entonces estos fondos de, de inversión para pasar después brevemente a cómo se repartirían también democráticamente? Pues bien, en lugar de generarse ofreciendo un interés a los ahorradores, los fondos de inversión en la democracia económica se generan grabando los bienes de capital. Esta tasa de capital... Equivale al interés en una economía capitalista y desempeña la misma doble función. Por un lado es previsible que ese gravamen estimule el uso eficiente de los propios bienes de equipo y además sirve para obtener fondos de los que saldrán las nuevas inversiones. Una de las ventajas de haber socializado la inversión es que mediante procedimientos democráticos eh, sí, se sí se puede elaborar y adoptar un plan de inversiones racionalmente coordinado y coherente. Y la cuestión que surge inmediatamente después es cómo se formularía ese, ese plan y cómo se pondría en marcha un plan de inversiones de este tipo. Y aunque, como digo, no hay una propuesta única, lo que, lo que hace David Zweigart es lanzar un modelo, una propuesta de cómo podrían, eh, no generarse, que lo acabo de decir, sino cómo podrían decidirse y repartirse los fondos dentro de un Estado, que, que él propone, pero que no, no tiene por qué cumplirse paso a paso. Pero sí da una buena idea, yo creo, de cómo podría ser. En, en esta hipótesis, la reserva de fondos para la inversión, como digo, procedería de un impuesto fijo sobre los activos de, de capital de cada empresa. El control social de esos fondos eh, se dará de forma democrática a través de planes y con una serie de bancos eh, cooperativos que estarían que formarían algo así como una red de cooperativas de segundo grado de forma muy parecida al inicio como decía de la caja laboral con el grupo mondragón vale no voy a entrar por, por esa parte no me voy a detener en los planes de inversión pero irían eh, los planes de inversión irían de la mano de esos bancos que serían a nivel nacional regional y local los que se encargarían de repartir los fondos para las distintas inversiones una vez cada, ...cada comunidad lo decidiese. Eh, y las, la, los planes eh, podrían seguir uh, distintos tipos de, de objetivos y él señala tres grandes tipos de inversiones que una sociedad podría hacer. En primer lugar, fácilmente, las que cada empresa quiera hacer por ser una inversión rentable... O bien las inversiones que tiendan a generar dinero, pero cuya rentabilidad sea menor debido a factores externos que van o bien al caso, pero que tengan valía para la sociedad. Y las inversiones de capital relacionadas con la creación de bienes y servicios gratuitos o públicos que van desde la construcción de carreteras y las infraestructuras hasta las escuelas. Y estos dos son los, los tipos de inversión que eh, él entiende y yo comparto eh, que deberían potenciar esos planes cómo decidir y asignar los fondos pues eh, habría tres niveles a nivel eh, nacional eh, regional y local y funcionaría de forma muy parecida a cómo se hacen en muchos países con los presupuestos. Podrían aprobarse pues, planes de inversión eh, en órganos elegidos democráticamente, pudiendo contar con la intervención, por supuesto, de, de la población y de algunos expertos en algunos ámbitos si, si hiciera falta. Y una vez tomada democráticamente esa decisión, eh, los fondos se entregarían al organismo estatal a través de un banco y luego así se reproduciría el mismo sistema de toma de decisión en el órgano correspondiente, se entregaría una parte a un banco a nivel regional y así sucesivamente hasta el nivel local. De forma que, de alguna manera, las necesidades de la población en los distintos niveles podrían tener eh, una repercusión o serían escuchadas. Llega entonces el momento de ver eh, qué pasaría... ...con algunos de los problemas ¿no? que, que aparecen fácilmente y que no hay tiempo a tomar aquí, como eh, la rentabilidad, que tendría el mismo problema que, que sucede en, en el capitalismo, podría darse, ¿no? que todo se hiciera en función de la rentabilidad y eh, para ello Svaikar introduce... El, la creación de empleo como uno de los bienes y uno de los objetivos eh, a cumplir por esos planes de forma que sería un contrapeso a la rentabilidad y ni la creación de empleo ni la obtención de beneficios serían criterios únicos sino que se complementarían estas serían básicamente eh, las tres instituciones eh, contadas de manera muy esquemática y con un poco de jet lag así que perdonad si he, he sido demasiado caótica ...que irían eh, apoyadas de otras instituciones de apoyo que cubrirían distintos, distintos objetivos. Uno sería el, el Estado o el Gobierno como empleador de último recurso, otro eh, sería el proteccionismo socialista para un comercio justo en lugar de para un comercio libre que también bueno, pues habría mucho que, que ahondar para ahí, y también la presencia eh, permitida y deseable en la democracia económica de emprendedores y algún tipo de actos capitalistas dentro de la propia democracia económica, que como digo son todo cuestiones muy importantes y controvertidas, pero que no, no tenemos tiempo de, de explorar por lo menos ahora. Eh, sí, quería, sí quería terminar, y esto me parece importante, lo decía Albert Recio, lo tengo por aquí en alguna parte, Aquí, La propuesta autogestionaria de, eh, trata de resolver dos problemas fundamentales, decía Albert Recio. Por un lado quiere ser una fórmula que eh, preserve los aspectos más positivos de las economías capitalistas, a saber, innovación, capacidad de atención a las demandas de los consumidores, dice él, y por otro lado quiere responder... Cualquier propuesta de socialismo autogestionario a las necesidades, a la necesidad de democratización social que permita a los trabajadores controlar sus condiciones de trabajo y evite alguno de los graves problemas eh, que, que acarrea el capitalismo. Además podríamos añadir eh, que concretamente Zweigart intentaría responder también a los enormes problemas ecológicos derivados de la necesidad capitalista del crecimiento ilimitado. Así la democracia económica como economía autogestionaria tendería a la autocontención ya que los que toman las decisiones se van, eh, se van a ver directamente afectados por ellas, serían economías mucho más locales y, y por tanto, y esta sería otra vía muy interesante de trabajo, eh, mucho más propensas, no, no perfectas, pero mucho más propensas a frenar eh, el, la velocidad a la que vamos hacia, hacia el colapso, como, como lo queramos llamar. Y dentro de, dentro de las reflexiones, eh, yo creo que, que a veces escasas, que tenemos en el ámbito de la filosofía al menos sobre cómo plantear esas alternativas enseguida tachadas o bien de utópicas o bien de reformas sin importancia cómo eh, salir del capitalismo o cómo intentar mejorarlo creo que es valiente y que, y que merece la pena ahondar en las respuestas que puedan efectivamente llevarse a cabo desde la sociedad en la que estamos creo que es muy importante eh, tener la fijación que, que, algunos, autores, que auto, algunos autores y autoras muestran en los espacios de transición eh, que no dibujan solo escenarios de llegada siendo importantes, eh, sino que tratan de tender puentes viables por los que avanzar. Y aunque hay muy distintas formas de transición, algunas de ellas eh, las, hemos, las hemos visto aquí y en otros espacios, algunas las trata el propio, el propio Zweigart, Sí quería eh, terminar con varias propuestas eh, que ha hecho en los últimos años de, para continuar pensando esos inciertos pasos de aquí hasta allá eh, y voy a, voy a terminar con ello. Él lo divide en varios bloques y, y voy, a, voy a respetar la, la numeración por, por su claridad. En primer lugar, habría una serie de medidas de transición hacia su propuesta de democracia económica o algo similar que sería la democratización del trabajo. Y dentro de ella eh, tendríamos medidas como la financiación pública y el apoyo técnico a las cooperativas, así como la adquisición de empresas capitalistas por parte de trabajadores, también una legislación que impusiera, que impusiera o al menos favoreciera el reparto de beneficios y una mayor participación de los trabajadores en las empresas, una legislación también que reconociera el derecho de los trabajadores a comprar las empresas en las que trabajan o eh, una legislación conforme a la cual la quiebra de una empresa importante implique siempre su nacionalización por parte del gobierno y su reestructuración como cooperativa, es decir, que se entregase directamente eh, a los trabajadores de forma que pasase a ser una cooperativa. Por lo que respecta a la democratización del capital, las propuestas que nos hacen este sentido irían desde la democratización y regulación del sistema bancario, los bancos públicos, la sustitución del impuesto de sociedades por un impuesto sobre los activos de capital cuyos ingresos, como he intentado explicar antes, se destinen a la nueva inversión, que sería social, claro, y a aumentar el empleo, la regulación de los flujos de capital internacionales, no parece nada fácil. Eh, un tercer bloque dedicado exclusivamente a, a ir hacia el pleno empleo, en el que, como veíamos, el gobierno tendría un papel fundamental, ya que sería empleador, el empleador de último recurso eh, en este sentido. Y otro bloque que iría hacia ese comercio justo, basado eh, por una parte en el proteccionismo socialista, es decir, aranceles, se impondrían aranceles siempre que existieran disparidades significativas en la regulación, como de hecho pasa hoy, en el ámbito salarial o medioambiental entre los países de los intercambios. En eh, un primer grado, en un primer momento de un país que decida avanzar hacia la democracia económica evidentemente está inserto como alguien decía esta mañana en el mercado internacional una de las propuestas es ir avanzando a través de estos aranceles de forma que poco a poco la economía pueda ir de un país por ejemplo pueda ir cada vez más resolviendo por sí sola sus sus necesidades pero sin duda habría intercambios y finalmente todos los ingresos de esos aranceles del comercio justo se destinarían a organizaciones o grupos de trabajadores o sindicatos eh, ya sean públicos o privados de los propios países eh, bueno pobres en muchos casos con, y esto iría contra el argumento de que el comercio justo daña siempre a, a los países productores eh, frente, porque esto revertiría directamente sobre ellos ¿no? Y finalmente, para, para terminar, aquí habría toda una serie de propuestas que podríamos hacer, las hemos ido viendo en los, últimos, en los últimos años, propuestas para democratizar la, la propia democracia, no solo con, con eh, impuestos como por ejemplo sobre el patrimonio en lugar de sobre la renta, sino, y esto se nota que está pensado para otro país eh, que es Estados Unidos, proponen la reforma de la financiación de los partidos y de las campañas electorales que, como sabéis, allí marcan casi eh, de forma cuantitativa quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, con la importancia que luego eso tiene para, para la vida de mucha más gente, no solo de la que vive allí. Así que, bueno, espero eh, que todas las dudas que, que han quedado podamos, podamos hablarlas y debatirlas después. Muchas gracias.